Seguimos siendo los chismosos del paseo, pero gracias a ustedes estamos aquí manteniendo día a día, minuto a minuto, lo que está pasando en Venezuela y en el mundo. La cuestión que está pasando en este momento con la Corte Penal Internacional es algo que aparentemente, oígase bien, aparentemente para Nicolás Maduro, es una investigación ahí, aparentemente para el señor Tarek William Saab, el fiscal arrodillado de Maduro No tiene nada, no tienen muchas pruebas No tienen suficiente base pues, como para que nos inculpen Eso aparentemente ahí Pero si vamos a la otra parte de la película La Corte Penal Internacional no solamente se basa en lo que le dijo Maduro Y lo que le dijo el fiscal y lo que mostraron Porque obviamente como iba el fiscal Limpiaron la casa, pintaron las paredes a los presos que tenían en condiciones muy precarias los pasaron para otras, otras cárceles o sea, mostraron la, la cara bonita pues de, de las prisiones en Venezuela, para sencillamente evitar de que se estén condenando supuestamente delitos de lesa humanidad y se estén eh, evitando que supuestamente hay torturas y bueno, una, una cantidad de cosas. Eso está muy claro. En este momento el miedo que hay en Miraflores es porque sencillamente ellos van a comenzar a tomar pruebas de parte y parte, tanto de la oposición como de Maduro y la cúpula chavista, como de terceros testigos, como los eh, propios familiares, los propios presos políticos, los propios reclusos del, del común. En fin, las ONG que han tratado de participar los mismos derechos humanos en cabeza de Michelle Bachelet o sea eso es una serie es un conjunto de cosas ¿por qué hago esta aclaración? porque supuestamente sale Maduro diciendo investigue eso no pasa nada el que nada debe nada teme ojo eso dice el dicho pero él no puede ir ahí a decir esa parte porque se jode ¿por qué? porque él sabe lo que le corre pierna arriba porque no olvidemos que en el 2006, cuando Milosevic, quien manejaba la antigua Yugoslavia, fue llevado allá por crímenes de lesa humanidad y allá murió. Porque si aquí, aquí no es como las cárceles en Venezuela que aquí llegan y cogen lo que pasó con los de las FARC, el comandante este de la FARC y los soldados que lo, lo contrarrestaron. A los soldados los dejaron aquí en una prisión y ahí quedaron. Y al comandante de la FARC. Lo tuvieron en otra prisión Viviendo como en un hotel cinco estrellas Toda Y con dos años lo sacaron Y chao Y aquí a ellos sí lo dejaron Porque ellos manipulan las cárceles Pero aquí es en Estados Unidos Y con la Corte Penal Internacional eso es otro cantar por eso yo digo e insisto que Miraflores les debe estar haciendo así les alumbra y le apaga ¿por qué? porque vuelvo y digo lo que les corre pierna arriba uno no puede tapar el sol con un dedo y ya aquí no es que se esté especulando que se esté rumorando por los pasillos de que estos están cometiendo arbitrariedades no, es que esto ya salió a la luz pública el caso del, del general que murió hace unos días vemos la preocupación que hay por Javier Tarazona en fin sencillamente eh, se murió y chao le dio COVID Y chao, no, en este momento hay una preocupación Latente y lo que vemos Aquí una confianza por parte De la cúpula es que al parecer Ellos siguen cometiéndolos Pensando de que le van a mamar gallo Y van a comer callados todos Y de pronto aquí se pueden estar equivocando Esto parece la saga de una película De Hollywood que se inicia en el 2006 Con Milosevic quien termina Muerto y ahora continúa en el 2021 maduro con rehenes Y sin diálogo, esa es la realidad el régimen cortó toda comunicación con la oposición y crece incertidumbre por las próximas elecciones. Sidgo, Alessá, su esposa y el peso de 40 años tras las rejas. Recordemos el 11 de marzo del 2006 cuando Slobodan Milosevic fue encontrado muerto en su suelda de Schäfeningen en La Haya. El serbio estaba confinado allí porque estaba siendo juzgado por el Tribunal Internacional para la Yugoslavia. Acusado de cometer crímenes contra la humanidad más de 10 años como amo y señor aquí en este caso si sí le va ganando un poco más maduro porque estos tienen la torta desde hace 22 años pero obviamente que comenzó con hugo chávez y bueno ya sabemos el final de hugo chávez aquí vamos a entrarnos qué es lo importante de esta investigación y como para que analicen ustedes a dónde puede llegar esto pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Ustedes saquen las conclusiones, denos su comentario, escríbanos. Sean ustedes mismos los que saquen las conclusiones de esto que está pasando. Esto ocurría en Serbia y Yugoslavia. Milosevic había sido procesado por haber ordenado una implacable limpieza étnica en Croacia. Lo que ellos comúnmente llaman limpieza. Para ellos limpiar es acabar con el enemigo. Y el enemigo de ellos eran los que iban en contra de ese régimen Esperaba su juicio en el ocaso El hombre que se creyó Joseph Brostito Y que reunió el mismo poder que el veterano dictador Había tenido que rendirse y entregarse en abril del 2001 Si recordamos eso Ahora Maduro, heredero de Hugo Chávez Tragó saliva al conocer el pasado 3 de noviembre Los próximos pasos de la Corte Penal Internacional El Tribunal de La Haya, similar al que apresó al serbio. Asimismo, el propio fiscal Karim Khan le comunicó que la investigación por haber violado los derechos humanos de los venezolanos durante años avanzaba al siguiente nivel. Los nervios en Caracas son cada vez más evidentes. Por eso digo, una cosa es que salgan en la televisión diciendo... Aquí, hagan lo que quieran Que nosotros todo lo tenemos ordenado ah, ah, Los nervios en el interior De Miraflores son latentes Claro está que esos nervios Son diametralmente opuestos A la esperanza que guarda Gran parte del pueblo sometido ¿Cuál es la esperanza del pueblo? Ver a Maduro y a varios de sus jerarcas En el mismo puesto como le fue al serbio Milosevic no cayó solo Desfilar por la Haya sería considerado un acto de justicia y consuelo para millones. ¿El por qué se hace esta comparación? Porque independientemente a que quede ahí o no quede ahí, lo que el pueblo está pidiendo es justicia. Y para ellos sería un gran alivio el que este señor Maduro y parte de sus jerarcas, de sus con pinches por así decirlo, desfilaran en este pasillo porque allá sí sabrían lo que está realmente viviendo el pueblo venezolano. Se avisó el avance sobre el caso en semanas poco amigables para el Palacio de Miraflores. Por un lado, un anaranjado Alex Cabila cuando abrir el grifo de su memoria antes de purgar 40 años en la sombra. Porque ojo, aquí viene una psicología inversa que es muy clara. Alex podrá ser muy pero muy amigo de, de Maduro y que son parceros, soy amigos, bueno, mi hermano. Pero ojo, si este señor está ya... Y le dicen, bueno, señora Lesap, así como está la situación, usted va de 40 a 50 años de prisión. Él está más o menos arrimándose a los 50, saldría a los 100 años, o sea, en esta vida. Ya se le acabó el teterito Pero de pronto en un momento le dice: Mire señor Alexap Usted colabora, usted habla con la verdad Usted nos entrega todo Y nosotros lo soltamos dentro de 10 años Entonces dice dentro de 10 años Todavía no he cumplido 60 Todavía me queda otro rato para disfrutar Eso es para pensarlo no Eso, Ahí es donde comienzan a conocer los bandidos Por otro lado el diálogo cortado con la oposición Y unas elecciones en las que nadie confía Y por último 6 o 7 rehenes que queman y cuya situación procesal no adornan las notas que toma Carincan, el fiscal de la Corte Penal. Los rehenes de CISCO que el régimen volvió a encerrar en los rincones del helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Civil, están allí recluidos como respuesta a la extradición del próspero empresario colombiano a los Estados Unidos el pasado 16 de octubre Esto lo hizo paralelamente De manera implacable Sin que mediara un documento De notificación a sus abogados Y apenas horas después de que SAP llegara a la Florida Estos son, recordemos cuáles son los de Cisco, José Pereira, los hermanos Alirio José y Zambrano, Tome, Baduel Recalde, José Luis Toledo Cocoury y Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, se habla en los pasillos De una séptima rehén para algunos Camila, Fabri esposa del colombiano, óigase que es que aquí entra otro entramado la esposa de Alessá que en este caso sería moneda de cambio y parte de la negociación para que el testaferro no confiese la amazónica corrupción chavista, o sea supuestamente ellos la están cuidando pero ese sería como el talón de Aquiles para o Alessá, sea, usted habla hermano y aquí la que paga los platos rotos va a ser Camila Fabri, ahora la situación de los 6 de 5 como se le conoce a los ejecutivos de la petrolera de capitales norteamericanos es delicada con problemas de salud y escaso contacto con sus abogados defensores permanecen en uno de los centros de detención más nefastos del régimen Aparte de eso, el COVID genera estragos entre la población carcelaria. Esto es una manera de presionar por parte del régimen. Están como re retaliación política, son usados como moneda de cambio por el gobierno de Maduro, por Alex Saab. Su detención no está sustentada bajo bases legales. Los delitos que se les imputan se cometieron antes de que ellos llegaran a ocupar sus direcciones. No formaban parte de la Junta Directiva de Cidgo. Mejor dicho, hay un entramado acá. Eso... Lo van a sacar ustedes en conclusión en los próximos días que vamos a estar atentos a esta noticia. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.